Hola, en respuesta al ensayo sobre el perdón de Florencio Ramos que os dejaré un enlace en la descripción por si queréis ver su vídeo en su canal voy a realizar mi propio ensayo sobre el perdón en mi opinión son seis necesarios, seis pasos para pedir perdón el primero de ellos, conciencia lo haces tú solo, simplemente tienes que tomar conciencia y darte cuenta de lo que has hecho Pensar en ello y decidir que está mal. En segundo lugar, está mal y me voy a arrepentir. El segundo paso es el arrepentimiento. En tercer lugar, pedirle a la persona a la que le voy a pedir perdón si me puede dedicar unos minutos para hablar con ella y empiezo contándole qué es lo que he hecho mal. Le confieso que... He tomado conciencia sobre ello, luego le confieso que estoy arrepentido de lo que he hecho. Y después, el cuarto paso sería el propósito de enmienda. Le digo que no solo estoy arrepentido, sino que además voy a poner los medios para que no se vuelva a ocurrir. Eso que ha ocurrido, sea lo que sea. Y en quinto lugar, quinto lugar ahora sí le pido perdón puedo usar la palabra que quiera puedo pedir perdón, pedir disculpas puedo decirme perdonas puedo usar la palabra que quiera si he hecho todos los pasos previos anteriores y en sexto lugar y último lugar independientemente de lo que me haya contestado le agradezco el tiempo que me ha dedicado escuchándome resumiendo conciencia Arrepentimiento, confesión, propósito de enmienda, pedir perdón y agradecimiento por la atención prestada. Por cierto, os pido perdón por el tiempo que os he hecho perder viendo este vídeo cuando podíais haber hecho cosas más interesantes como por ejemplo llamar a vuestros padres o hablar con vuestros hijos y os agradezco la atención que me habéis prestado.